compañeros pasemos compañeros continuemos que todavía hay espacio para acá dejemos pasar a los compañeros de la parte del fondo Gracias a la